aquí reunidos junto a usted para una grabación más del de ciclo de programas Pensando Chile. Estamos en la tercera temporada, este es el tercer año en que nos reunimos con ustedes para conversar, sencillamente para conversar y entregar elementos de juicio para su reflexión libre como ciudadano que ama su patria. Eh, la reunión del día de hoy eh, tiene como tema eh, la innovación y el emprendimiento. Ese es el eje, ese es el foco en el cual eh, nosotros vamos a conversar con nuestros invitados, o ellos van a conversar con ustedes, sobre, sobre, sobre su trayectoria, sobre lo que han hecho, sobre aquello que hoy día están haciendo con mucha pasión. Como ustedes saben, este es un programa que se produce en el contexto de un acuerdo entre el Centro de Extensión del Senado de la República y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La realización está a cargo de UCB Televisión, quien además lo entrega a usted en televisión abierta. Pero además tiene oportunidades, múltiples oportunidades de verlo en TV Senado y en streaming de cooperativa, de radio cooperativa y de la Biblioteca del Congreso. O sea, hay múltiples oportunidades por eso que derechamente le decimos a ustedes que este es un programa grabado, eh, que no está sujeto a tiempos o a días o a actos determinados porque lo que importa es el fondo de lo que nosotros vamos a conversar así que bienvenidos tenemos dos invitados en el día de hoy tenemos a Alejandra Mustakis que está aquí con nosotros esta es una joven diseñadora industrial eh, eh, ella es emprendedora, es, es socia creadora de, de empresas que después le vamos a preguntar. Pero es, es eh, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Y eso tiene todo un significado en el Chile que hoy día vivimos y que no solo los jóvenes pueden comprender, sino quienes tienen también una historia de compromiso mucho más larga. Está con nosotros también Gonzalo Rivas, gracias a ambos. Gonzalo es economista de la Universidad de Chile, tiene un máster en Economía en la Universidad Católica de Lovaina eh, y es el presidente del Consejo Nacional de Innovación. Entonces tenemos aquí con nosotros al presidente del Consejo Nacional de, de Innovación y a la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Mucho gracias. Ah, sí. Bienvenido. Entonces comencemos eh, con, con una... Con una pregunta básica, eh, porque todo es importante por pequeño que parezca. ¿m? Y a veces lo más pequeño es lo que puede modificar o puede aclarar las cosas. Entonces, Gonzalo, cuéntanos, ¿qué es el Consejo Nacional de Innovación? Ustedes son son noticias eh, siempre, pero en los últimos días, en estos que estamos grabando, han eh, ido apareciendo mucho en la prensa. Así que haznos una introducción y lo mismo vamos a a ti, pero en relación con la asociación que tú presides. Me parece Gonzalo. Bueno, gracias Bernardo. Gracias por la invitación a conversar sobre el país, además. Siempre es bienvenido. Mira, el Consejo Nacional de Innovación es un espacio que se creó el año 2005, asociado en su minuto al momento en que se puso este suerte de royalty, ¿no es cierto?, al cobre, en que se dijo, bueno, tenemos una riqueza natural que se va a extinguir eventualmente, entonces pongamos un impuesto, pero que vaya a financiar algo que no se extingue, y lo que no se extingue es el conocimiento, la innovación, el emprendimiento. Entonces, se dijo, bueno, hagamos esto, pero para poder tener una cierta guía, que mire el largo plazo, porque estos son temas que maduran en el tiempo, no son de un gobierno, no duran cuatro años, establezcamos un Consejo que se constituya de manera plural, en que participe el mundo de la sociedad civil, el mundo de la academia, el mundo de la empresa, el mundo de los que reflexiona en las políticas públicas, y que le proponga al país una mirada respecto a qué hacer en estas materias. Y eso es lo que ha estado sistemáticamente haciendo el Consejo con un proceso de aprendizaje que yo creo que, en la estrategia que acabamos de entregar ahora eh, al país, a través de un acto en la moneda con la presidenta, que lo que hace es reflejar ese aprendizaje de 10 años. ¿Mm? Yeah. Eso es básicamente lo que, lo que hemos hecho. ¿Y quiénes, quiénes constituyen o han constituido, por lo mejor han, durante estos años, hay personas que entran, que salen? ¿Puedes darnos tú nombres para tener como el, una bueno, sensación de, que, de esta diversidad? Por supuesto. Mira, el primer presidente del consejo fue Edgardo Benninger, eh, que pasa en cáncer. Pasa en cáncer? Eh, después estuvo Nicolás Izaguirre. Gran hombre de Estado. Gran hombre de Estado. Se puede emitir un juicio sobre alguien que ya no está con nosotros, <ríe> Por supongo, ¿no? Donde también ha estado Nicolás Isaguirre, estuvo Fernando Flores, Eduardo Vichan. Pero la composición hoy día en particular del Consejo es extraordinariamente plural. O sea, mira, mucha gente le tiene miedo a una palabra que yo creo que es muy importante, que es política. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en el Consejo es establecer también pluralidad política. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que si no hay acuerdo amplio entre todo el espectro político, pero que también incluye el mundo de la ciencia, el mundo del emprendimiento, etc., es muy difícil sostener políticas de largo plazo. Y esa fue la experiencia que nos mostró tanto lo que fue el periodo del Consejo durante el primer gobierno del presidente Bachelet como después durante el gobierno de la presidente eh, Piñera, en que más bien hubo como focos diversos. Y lo que hicimos fue aprender y dijimos, pongámonos esta vez de acuerdo. Y por eso es que hoy día en la etapa de la estrategia, junto con Alejandra que aparece ahí diciendo que hay que leerla porque es importante, aparece alguien que está asociado mucho más al mundo de lo que podría ser, qué sé yo, la derecha en Chile o, o lo que podría ser una candidatura del presidente Piñera, pero también un senador socialista como Carlos Monte. Y también un eh, científico joven como Andrés Cubo, eh, en fin, entonces, o Juan, claro. Entonces, tienes ahí, y todos ellos dicen, esta estrategia a nosotros nos hace sentido. Entonces, ese ha sido como el, el, el esfuerzo, tratar de conciliar voluntades en torno a propósitos largos de país. Pasemos a ti, Alejandra. Entonces, ahora cuéntanos tú desde el lado de, de qué significa la Asociación de Emprendedores de Chile y ser presidente de la Asociación. Me parece, perfecto. Primero que nada, saludar. Bernardo, muy contento de estar acá. Qué buen nombre el programa, ¿no? Pensemos Chile, bonito el nombre. Así que muy creativo el nombre, muy innovador. No, no hay Yo innovador, no lo pero he inventado, tiene, lo, tiene mucho lo, sentido. Es obra de a lo, del Senado, a, lo, a lo, acá los creativos pero, de, y poder estar también en un lugar con tanta trascendencia. Sí, estamos aquí estamos en el, de... en el edificio de Santiago del Congreso Nacional, así que... Sí, bueno, además muy, muy bien acompañada acá con Bernardo y Gonzalo, así que feliz de estar con ustedes hoy día contarles que es la Asociación de Emprendedores Chile. La Asociación de Emprendedores Chile parte hace cinco años atrás, 40 emprendedores se juntaron sintiendo que los gremios tradicionales no los representaban. Ya, el emprendimiento en Chile son tipos muy chicos, muchos que están solos, algunos que logran dar empleo y crecen muchísimo, pero en el fondo somos cientos de personas que estamos trabajando en nuestras propias iniciativas. El emprendimiento no necesariamente es innovación, representamos a todas las personas que están generando iniciativas propias, muchas veces que no generan empleo, sino que solo, un sueldo para ellos mismos y muchas otras veces que tienen además la suerte de poder generar empleo y dar mucho empleo a otras personas, que obviamente es un valor maravilloso para la sociedad. Pero cuando ya logran generar empleo para ellos mismos, es un valor gigante para la sociedad porque no dependen del Estado, que es muy importante, generan valor a la sociedad, sus familias se autoempoderan y cuando ya logran dar además trabajo, imagínate lo que eso significa. Tenemos una asociación que partió, bueno, cuando partió esto hace cinco años atrás, estos 40 emprendedores, el primer presidente fue Nicolás Tea, eh, partió creciendo, creciendo. Segundo presidente Juan Pablo Suet y yo tomé la presidencia hace menos de un año. Entonces, eh, la lo, tercera presidenta? La tercera presidenta, lo que es un honor, y además mujer y diseñadora, lo que decimos. Entonces <risa> claro. la mezcla eh, ha sido un honor tomarla. La sexta ha crecido muchísimo. Hoy día somos más de 25.500 socios. Estamos muy presentes en regiones. Eh, tenemos todo tipo de emprendedores, desde la señora que es de la feria, desde de emprendedores originarios pasando por Fernando Fitzgerald, o sea, tenemos toda la gama de emprendedores, esto es totalmente transversal, no tiene que ver con un sector político en nada, o sea, nos sentimos, obtenemos emprendedores de todos los sectores y, y de ni uno, pero todos tenemos como fin que estamos o sea, que estamos súper claros en que el emprendimiento es el motor de la economía, que es vital que todo el mundo tenga la oportunidad de poder partir sus iniciativas y que además que para los que están en el camino, porque ser emprendedor es como ir contra todas las reglas del juego, para que a los que están en el camino se le haga cada vez más fácil, o sea, menos burocracia, que en el fondo las políticas públicas vayan en función de los chicos, que hagamos que en el fondo tengan beneficios por partir siendo un emprendedor, una empresa, ojalá muchas veces generando innovación, y si no generando innovación también, en el fondo, por eso vela la SET esa es nuestra misión y además estamos muy contentos porque esta iniciativa que parte en Chile eh, la vio el BIT y otras organizaciones y hoy día la estamos copiando en toda Latinoamérica con el modelo chileno y con todas las, en el fondo, la, las temas y la, la iniciativa, las iniciativas que hemos podido desarrollar acá se están copiando en México, en Perú, en Colombia y en Argentina nos tomaron la delantera rápido porque uh -huh. desde que salió Macri le puso mucha fuerza a la Asociación de Emprendedores de Argentina y la verdad es que estamos muy contentos porque ya no solo nos conectamos los emprendedores chilenos, sino que nos estamos conectando con Latinoamérica. Si tú tuvieras que contarnos a nosotros algo que te toca el alma de esto, ¿qué dirías? Yo te diría que. ¿Qué verso dirías? La fuerza. Ya. La fuerza, la pasión. Ya. Los emprendedores son. Imagínate, es gente que en verdad va contra el mundo por hacer sus sueños, por salir adelante. Ser emprendedor es muy difícil, es muy difícil. O sea, a nadie le, le, le, le vemos poco lo difícil que es, sobre todo lo difícil que es cuando uno tiene que partir, que no ha tenido oportunidades, que no tiene respaldo económico. Y es vital en un país. ¿Tiene este, edad? No, no tiene edad. No tiene edad. Yo en la, la asociación de emprendedores tengo personas de 88 años, socios históricos, que andan, otros que andan con la patente bajo el brazo. Todas las edades, lo más diverso que te puedas imaginar en industria, porque hay todo, de todo. Y todos los sectores, o sea... Yo no creo que haya ni un gremio más diverso en Chile que la Asociación de Emprendedores de Chile. Y eso es maravilloso porque cuando estamos todos, lo que pasa en la SESTE es que cuando nos juntamos todos son profesores y alumnos, todos tienen algo que enseñar y como todos hemos pasado por lo mismo, porque ser emprendedor, por mucho que uno parta en cualquier parte en el fondo, desde armar la empresa, la contabilidad, entender las políticas públicas, fondo todos nos ayudamos y el no estar solo cuando uno es emprendedor es vital, porque es como ir contra el mundo. Ser emprendedor es muy difícil, pero al al otro lado, ser emprendedores, lo que hoy día la economía del país. En el fondo, emprendedores en Chile hay 1,880,000 emprendedores en Chile, cuando que generan empleo por uh -huh. cuenta propia, no formales y formales. Encuestro, encuentro fascinante esto de ser profesor y alumno. ¿eh? Uh -huh. porque, porque yo trato de imaginar, Entonces se reúnen los, los, los, los emprendedores, para lo cual no se requiere una cierta edad. Nah. Está abierto para todo. Es como una fuerza que da autonomía. Eh, es una forma de, de expresar el valor que uno tiene frente a otros. Eh, también es una forma de amor por los de uno. O sea, son como, como, como muchas las cosas que uno puede sacar de las palabras que tú dices que vienen de la experiencia que tú tienes. Eh, y por tanto, eso es un espacio abierto. Y es un espacio abierto que, a su vez, tiene impacto en la sociedad eh, que tiene impacto en la democracia, uh -huh. ¿Mm? pues, bueno. que tiene impacto en la democracia, que tiene impacto en la estabilidad de un pueblo, en su gobernabilidad, gobernanza, podríamos discutir cuál es la palabra que corresponde para esto, entonces es, es muy fuerte el impacto, es muy fuerte y yo creo que uno eh, mirando como de afuera por un instante pero estando dentro, eh, uno, uno se da cuenta que es, es un fenómeno cultural en la sociedad chilena, es parte de nuestra lengua hoy día, ¿Mm? eh, esa palabra no estaba así presente antes. No, no está, ¿no? No está. ¿No, no, ¿No te parece, Gonzalo? Mira, este caso es un caso que nosotros destacamos en el, en el documento de la estrategia, el tema del emprendimiento en Chile. Y lo destacamos en un doble sentido. En primer lugar, porque si tú miras hoy día los rankings internacionales, ciertamente Chile aparece como uno de los países que tiene un mejor ecosistema que se llama para favorecer el emprendimiento. Eh, desde luego, el mejor en América Latina. Pero incluso en algunos ámbitos con ciertos espacios de liderazgo mundial, que es algo que muchas veces Así. no reconocemos. Pero la gracia que tiene también es que es un proceso que ha tomado muchos años. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la Corfo a fines de los 90 y empezamos las políticas de apoyo al emprendimiento, capital semilla, capital de riesgo, las incubadoras. Era un fenómeno nuevo, emergía, estaba Silicon Valley, etcétera. Y, y si tú ves la larga trayectoria de políticas públicas en este plano, es probablemente el plano donde haya habido más consistencia y seguimiento de las políticas en Chile en este ámbito. A diferencia, por ejemplo, de otros ámbitos en los cuales, por ejemplo, no, no hemos logrado ponernos de acuerdo respecto al tema de cómo priorizar, dónde tener selectividad. ¿Te acuerdas que ha habido esta discusión de si Chile tenía que tener una política de apoyo a clústeres o sectores, etcétera? Y eso se cambió. Entonces... Una de las cosas que nosotros hemos hecho en el tema de la, de la estrategia de, de generar este acuerdo fue buscar, bueno, cómo habíamos logrado hacer esto y qué se podía hacer distinto. Y lo que nosotros estamos hoy día proponiendo, que tiene mucho sentido con este cambio cultural que menciona Alejandra, es unir a todo ese espíritu una cosa que planteó uno de estos líderes del pensamiento sobre emprendimiento que vino a Chile hace poco, se llama Steve Blank, el muy conocido... Eh, entonces él decía, a mí me encanta en Chile el hecho de que eh, favorecen tanto el emprendimiento, de que la gente pueda emprender. Lo que echo de menos, decía él, es que haya un cierto propósito, un cierto propósito nacional. ¿Y por qué lo decía? Lo pues decía, si yo soy Chile y quisiera que viniera un emprendedor a emprender en Chile para hacer una diferencia en el mundo, ¿a qué lo estoy invitando? ¿A qué tema? ¿En qué Chile quiere ser como destacado? Y ahí nos dimos cuenta de que en realidad el tema no es sectores, o sea, no es, por ejemplo, una fruta, sino grandes retos nacionales. O sea, Holanda hoy día es el principal exportador mundial de todo lo que tenga que ver con equipamiento hidráulico, porque tiene un 70% de su territorio que se lo ganó al mar. Entonces tuvieron que desarrollarlo, era parte de su historia. Israel es el principal exportador de tecnología de riego porque tenían que regar el desierto. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son esos grandes temas que son propios de Chile, que convocan a todo Chile? Ya hay ejemplos notables. Por ejemplo, desastres naturales. O sea, Chile está enfrentado a temas de terremoto. Eh, Alejandra es diseñadora. La última Bienal sí. de Diseño que se hizo en Chile, eh, ahora, hace poco, en unos meses atrás, en la estación Mapocho, es notable porque se invitó a jóvenes diseñadores a proponer justamente innovaciones, propuestas, ideas sobre el tema de cómo... Eh, apoyar el tema de, eh, de, de, de qué hacer frente a resaltos naturales. Y hay un ejemplo notable, hay una cama, hay una cama que está hecha sobre como especie de cartón corrugado, así, que es una suerte de abanico. Entonces tú la extiendes y en esos espacios del abanico tú puedes ir depositando tus cosas y sobre eso se pone un colchón. Es notable, ya, ya sí, hay temas para purificación de agua, etc. Entonces uno dice, bueno, pongámonos de acuerdo sobre retos más que sobre sectores. Porque ahí pueden participar todos los sectores, participan las TICs, participa gente que es emprendedora, pero no necesariamente innovadora, etc. Y eso, mira, ha suscitado mucho acuerdo. Yo te voy a pedir que labores más sobre esto, porque lo que a uno le sale natural son los sectores. Sí. Cluster. Entonces uno dice minería, agricultura, y lo construye y dice, aquí está Chile, aquí invitamos al mundo. Pero tú estás planteando una cosa distinta que rompe eso. Sí. ¿cierto? Que es el pensamiento de ustedes, lo sí. que han estado trabajando. Entonces, y hablas de retos. ¿Tú puedes elaborar un poco más sobre eso? Claro. Eh, lo que nosotros pensamos como retos son tanto desafíos como oportunidades. Por ejemplo, Chile tiene algo muy singular. Tiene la, pues, la radiación solar más potente del mundo. Entonces tú dices, bueno... Así como hoy día somos los líderes en astronomía en el mundo, el setenta y tanto por ciento de los datos astronómicos se capturan en Chile, entonces, bueno, ¿y por qué Chile no podría llegar a ser un gran proveedor de energía limpia? Y si tenemos tanta energía producto del tema solar, ¿por qué no aprovechamos más y hacemos fundiciones de cobre que tengan energía limpia? Y en consecuencia que Chile se vaya poniendo a la cabeza en un tema que es trascendental para el mundo. Porque desarrollarse es ofrecerle valor al mundo. Tú te desarrollas cuando tú le solucionas problemas al resto del mundo. Yo le puedo solucionar problemas, por ejemplo, en materia de desastres naturales. Los desastres naturales, lamentablemente, están creciendo de manera exponencial producto del cambio climático. Entonces, por lo tanto, Chile hoy día ya es líder en terremotos. Pero se viene el tema de los aluviones, las inundaciones, los incendios extremos, etc. Y eso genera pérdidas de vidas humanas, pérdidas de bienes materiales, Chile gasta en promedio entre el año 1980 y el 2011, producto de desastres naturales, un 1,2% de su PIB promedio anual. Es el país del mundo más severamente castigado. Pero el resto de los países también. Camboya, un 0,8%. China, un 0,6%. Entonces tú dices, bueno, para los chinos es muy obvio preguntarle a Chile cómo lo hacen ustedes frente a los terremotos. Porque tenemos ese impacto, pero podría ser mucho más, ¿no? O sea, allá hay una historia. O sea, el, el reto es como abrir los ojos sí. es como abrir los ojos para ver lo que, lo, que, lo que está ahí, lo que nos ha sido dado lo que está como disponible pero no lo hemos tomado y hagamos centros de innovación uh -huh. eh, promovamos el emprendimiento, que el Estado sea un gran movilizador de este interés nacional y que todos participen claro. si me permiten una digresión es como cuando la tierra se nos mueve y que es parte de nuestra historia y a la cual tendremos que acompañarnos, ¿cierto? Eh, para no hablar de otra tragedia Chico. Eh, pero somos líderes en eso digamos. campeones mundiales somos líderes, somos somos líderes mundiales en la energía de los... acumulada que de pronto eh, nos, nos, nos desafía Profundamente, Unamos ¿sí? eso con la capacidad de emprendimiento que moviliza Alejandra. Claro. Es como la idea. No, pero ¿te la capacidad? O sea, yo comparto plenamente lo que dice Gonzalo. Tenemos, yo creo que ya somos, o sea, como dice, ya somos muy líderes, hay grandes iniciativas, se está copiando. O sea, ¿qué lugar más seguro para pasar un terremoto que Chile? Claro. Yo acá no saldría ni a la... Pero si estuviera en otro país y me toca un terremoto cercano a los que tocan acá estaría muy nerviosa porque acá ya sabemos que la arquitectura nos está acompañando, que, que hemos aprendido, esos aprendizajes que son vitales y que son siempre una oportunidad. Los emprendedores, también menos me enseñaron que todos los problemas son una oportunidad. Y por lo tanto, en el fondo, mientras más grande era el problema, más grande era la oportunidad. Y, y yo creo que hay 100 oportunidades porque yo también creo que hoy día estamos en una etapa de un mundo que cambió. Yo creo que pasamos de la era industrial a la era digital y eso nos cambia el mundo completo. O sea, hoy día vamos a tener que repensar todo como se hacía en el pasado para volver a hacerlo, como repensar para hacerlo mejor, para hacerlo con, con, con esta nueva sociedad, esta sociedad que hoy día vive conectada en redes, que ya no es como de un, una gran persona que tiene la idea y como que todos tienen que seguirlo hoy día. Las ideas, las mejores ideas pueden salir de cualquier parte, de cualquier parte. La mejor idea, no sé que venga contra los terremotos, que ocupemos el sol, como lo tenemos la energía, puede venir de una persona que, no sé, que vivía justo en el desierto y entendió que se movía distinto. O sea, lo que tenemos que estar primero dispuesto en esta era, aprovechando todas estas capacidades y que Chile en verdad está liderando el mundo del emprendimiento y de la innovación, así espero. Y además que tengamos políticas públicas que puedan seguir por muchos años, que comparto que si no logramos eso, quizá el impacto nunca va a ser el que esperamos y lo necesitamos porque no podemos seguir dependiendo del cobre y no podemos en el fondo es urgente que como país nos pongamos las pilas en una estrategia nacional, que sea, y que por eso también estamos todos ahí detrás de Gonzalo, alineados, porque es, es vital para el país por lo que viene y también es vital para el país que abramos toda esta oportunidad a que cualquier persona ingeniosa, que está lleno de personas ingeniosas en Chile, porque hacer innovación es solo ser ingenioso, sí. es pensar de una manera distinta, cómo hacer, hacer algo de una manera distinta, de una manera mejor, y por lo tanto que seamos capaces de abrir ese espacio, a que cualquier persona dé soluciones, a que cualquier persona dé ideas, porque estoy segura que hay grandes, ingeniosos y innovadores por todo el país y que podríamos tener temáticas en las que fuéramos muy muy buenos y que eso está pasando cada vez más con innovación abierta con emprendimiento social en Chile tenemos otra cosa que yo me siento súper orgullosa y que estoy segura que con eso vamos a conquistar el mundo también, sí. es con el emprendimiento social y con la colaboración por ejemplo cuando todas las de desastres naturales yo pienso en desafío en Chile que es un sí. emprendimiento, es un emprendimiento sin fin de lucro, una fundación, pero siguen siendo emprendimientos. Techo es un emprendimiento. En el fondo está lleno, hoy día tenemos Social Lab, que es un emprendimiento de parte en Chile, está en ocho países. Una incubadora de emprendimiento social. Hemos puesto el tema emprendimiento social en el mundo. Hemos puesto el tema colaboración en el mundo. ¿Cómo no nos vamos a sentir orgullosos? Sacamos modelos como la SET que se están yendo al mundo, esto en Chile, no le copiamos a ni un americano, no fuimos a buscar ni un modelo, lo desarrollamos nosotros para nuestra cultura, para nuestra gente y lo estamos copiando al mundo. Hoy día eso está pasando muchísimo en el mundo de la innovación y emprendimiento en Chile. Y son, o sea, y cuando nos juntamos nos ponemos las pilas increíbles lo que va pasando y por eso estamos muy confiados ahí en la estrategia de innovación y que ojalá seamos capaces, como dice Gonzalo, de que la política, y que en el fondo todos los sectores entendamos que esto no puede estar cambiando cada rato y que necesitamos definiciones a largo plazo porque es un tema estratégico y vital para el país un comentario un comentario lateral así. me entusiasma mucho escuchar lo último que tú estás diciendo yo soy profesor de la católica de Valparaíso mi vida entera digamos, y lo que me resta espero <risa> eh, y, y, y en emprendimiento social es notable lo que se ha hecho en la vicerrectoría sí. de investigación y estudios avanzados pero es la la movilización de los jóvenes, y uso la palabra específicamente de esta manera, en relación con lo que tú estás hablando, que es conmovedor. Y el compromiso, eh, que es un compromiso distinto de mi generación, con aquellos con quienes uno quería estar eh, para ser bueno y solidario. ¿Mm? Esto, esto, esto tiene una expresión práctica. Tal vez mi época fue más discursiva. No lo sé. No quiero ofender a nadie de la edad mía. Era. <risa> Así que yo sería el único responsable de aquello. Pero, en tu Pero tiempo, mira. En tus tiempos, ¿te acuerdas? En los orígenes, además de mucha gente, había mucho profesional que se iba a las poblaciones. Sí, claro. A convivir en la población y a aprender cómo era el tema. Claro, era una reflexión más política, ¿no? Exacto. Pero hoy día, claro, es más práctica. Tiene un sentido práctico. Tiene, tiene un sentido un práctico. Y tú tienes mucha gente que está volcada a eso. Y, y claro. lo que dice Alejandra es bien potente porque. Nosotros los chilenos muchas veces no nos damos cuenta eh, del impresionante valor que se genera en el país, en nuestro país, no en este país, ajá, eh, respecto a muchos de estos temas. O sea, lo que decía Alejandra, el tema de techo se extendió por toda América Latina. Así es. Servicio país, eh, es. iniciativas como levantemos Chile, eh, lo de las CECH. O sea, hay montones de cosas que se están replicando en otros lados, la FIS. La feria de nuevas formas de internacionalización. En el orden social. En ese precioso espacio que crearon en donde estaba la antigua cárcel en Valparaíso, no me acuerdo, hace un año, el año pasado o algo así, se hizo un enorme evento sobre el tema de innovación social. Estaba repleto, pero eran jóvenes. Eran jóvenes, es muy potente. Esa es una energía que hay que movilizar. Pasa que esta es una conversación esperanzadora. Sí. Esta, porque, porque parece de pronto, eh, no tienes por qué pensar como, como, como pienso yo, digamos, pero, pero parece de pronto que caemos en una desesperanza. No sé si esa no es exactamente la palabra. Tal vez sea resignación o a lo mejor es resentimiento. No lo sé, no lo sé. Pero cuando uno los escucha a ustedes, eh, ustedes, eh, ustedes eh, eh, abren, abren y... El, el, el, la sensación de la esperanza es que uno, en lo que están haciendo. En este que es tipo real. de trabajo, y que Alejandro le debe pasar lo mismo, uno se conecta, de repente, con, con lo, lo más interesante, nuevo Mira, uno de los grandes desafíos que tiene, no solo Chile, sino que el mundo, es el tema de que hoy día el desarrollo tú no lo puedes seguir entendiendo simplemente como crece el ingreso per cápita, ¿no es cierto? O sea, nadie podría decir un país desarrollado por eso y de hecho el mundo se ha puesto de acuerdo en los objetivos de desarrollo sostenible el tema del cambio climático el tema de la inclusión en la, en la convivencia social entonces tú dices, bueno, para las empresas y para todos es muy importante que cada vez tengan más capacidades para poder hacer frente a esa nueva forma de hacer las cosas la innovación, la ciencia, la tecnología es una capacidad expandida de dar respuesta a eso te voy a poner un ejemplo que yo encuentro notable un, un empresario camaronero chileno que se llama José Velázquez o si él, actualmente el presidente de zona pesca lo eligió el presidente de zona pesca por esto, él es camaronero entonces él decía, bueno mi problema era que yo usaba unas artes de pesca antigua con unas redes de 5 toneladas que arrastraban y, y echaban a perder el fondo del mar y sacaba todo tipo de especies entonces el tipo se da cuenta de que eso ya no puede ser y que está sacando calibres cada vez más pequeños se fue a buscar al mundo respuesta. Y encontró una nueva arte de pesca que me dice, mira, de 5 toneladas pasé una red que puedo llevar a una camioneta. Pero la gracia es que además todos los calibres pequeños son filtrados y solo saca calibres grandes. Hoy día la gente que trabaja con el producto, que se le paga una parte fija y otra parte por trato, gana el doble de lo que ganaba antes. Entonces, gracias a innovar, él logra. Él gana más plata, protege el medio ambiente, sustenta el recurso y su gente gana más plata. Esa es la gracia. Entonces uno ve eso, y cuando lo ves, tú dices, hay una posibilidad enorme. No sé, pero Tú debes tener miles de ejemplos más. Yo pero... sí, Me acuerdo de Karum también, porque toman las redes y agarran esta red para que no queden en el mar y la producen anteojos con, con este desecho, que está también mucha gente que hoy día todo el tema del reciclaje, de ocupar lo que no se ocupa. En el fondo también toda esta economía más colaborativa, toda esta nueva era. Yo, yo, estoy, yo, yo estoy muy esperanzada, estoy esperanzada en los jóvenes, en la gente que hoy día... Lo, los jóvenes vienen con mucha conciencia. A mí ya no me toca ver emprendedores muy pocos que digan quiero ser millonario porque quiero ser millonario. O sea, eso no, ya, no, uno no escucha eso. Uno escucha todos es quiero cambiar el mundo, quiero ayudar. Quiero, o sea, ocupar el emprendimiento como una herramienta para cambiar el país es muy positivo. ¿Por qué? Porque si uno genera un modelo de negocio que vaya siendo un bien social, en el fondo tampoco está dependiendo del Estado. El Estado necesita plata para hacer miles de cosas. Uno entiende, cuando se sienta un ministro de salud, obvio que necesita plata para el Ministerio de Salud y nadie Todavía. le puede negar que necesita plata. Y después se sienta el de educación y toda la razón. Y después viene innovación. Yo necesito sí, la razón, pero ¿qué hago? Tengo que pasarle a este. O sea, después viene el terremoto y se acabó el presupuesto <risa> para todos. ¿sí? Y de vuelta para. O sea. Tenemos que generar en Chile que haya mucha gente capaz de, de primero generar su propio empleo y ojalá generar empleo para otra persona. Eso ya no puede ser más social. ¿ya? Eso es increíble. Eso es el emprendimiento. Da, da lo mismo si tiene innovación o no, pero eso es vital para los países y son el motor de la economía y dicen que el Estado puede estar más tranquilo. Y si a eso uno le puede agregar propósito y innovación, es atómico. Atómico, porque si uno logra primero que que pueda ser distinto cuando hablamos de innovación, en el fondo lo podemos replicar, puede ser mucho más escalable, podemos llevarlo al mundo y un montón de cosas. Y si le logramos poner propósito a todo esto que llamamos, yo, yo lo llamo, me fascina el emprendimiento social, como bueno, cuando estamos hablando de emprendimiento social, lo generan empresas con causa que tienen propósito. En el fondo tenemos cientos de miles de personas en miles de detalles haciendo una diferencia. Y en concentrar enfocados en eso. Y armando un modelo de negocio que hace que eso funcione sin depender del Estado. Y así el Estado cada vez más se puede dedicar a, a lo que se tiene que dedicar. Que de repente son la gente que más lo necesita, grandes ah, necesidades No ahora. digo que no por eso innovación, no si no, no voy a hacer no, no, el presupuesto. No, no, no, no, no, eso. no, no, no. no. Pero, lo, lo, o sea, es, es importante es que más... el Estado tiene que innovar. O sea, tú decías, por ejemplo, eh, el mundo hoy día es digital. En el caso salud. Si tú hoy día usas telemedicina eh, y haces, por ejemplo, diagnóstico remoto, en oftalmología hoy día te ahorras 60% de lo que gastabas antes. ¿Y por qué no se hace? Es que yo no por ejemplo, me se toca. Se está haciendo, ¿ah? Pero da poco. El, y uno, más. uno ve en el diario, no sé, lista de espera 300, promedio de días de lista de espera para un, es, un doctor especialista 300 días. O no sé, uno, era un número, si sí, no me acuerdo el número exacto, pero era 268 días o tres. Y uno dice, ¿y por qué no hay una cabina que está una enfermera y un doctor que está atendiendo en, en línea? Yo no puedo creer, y eso sería más barato, Mike, más económico, no, lo podrías tener en las municipalidades, la persona la deriva al hospital cuando realmente es necesario. Esa tecnología existe hoy día acá, te, se hace en dos minutos. ¿Por qué no se sí. hace? Entonces, a veces, a mí lo que sí me pasa, me, me da un poco nervioso esta era, que pasa con las empresas. Mientras más grandes son las empresas, como este mundo va tan rápido, todo con las nuevas tecnologías y todo, mientras más estructura, se hace muy difícil moverse. Y entonces, también... Como que esta era exige estructuras más livianas sí. para poder andar lo suficientemente rápido. La pregunta es ¿qué tanto se va a modernizar el Estado en eso? Que es parte de lo que se sería hablar en innovación? No? Sí, va vamos a dejar <coughs> la modernización del Estado que para, para volver en dos que ya minutos que más. Acá, y, sí, y, abri sí. y abrimos, abrimos no, no, estamos... no, ¿qué tiene que ver con, <risa> sí, con sí, esto? Totalmente, ¿Mm? totalmente. Sí, vamos no, detenernos un vamos de minutos y volvemos de minutos y Volvemos a Pensando a Chile en la conversación que tenemos hoy con Gonzalo Rivas y Alejandra Mustaquis. Estamos hablando de innovación y de emprendimiento. Pero, pero más que eso, ellos dos han hecho como una exploración eh, a, a, a muchos aspectos de la, de la vida de nuestra sociedad. Eh, han mostrado de alguna manera también sus angustias y sus esperanzas. Eh, cerramos la primera parte del programa conversando sobre sobre modernización del estado que sería una forma tradicional de decirlo ¿Mm? uh -huh. me gustaría que ustedes pudieran elaborar un poco más sobre eso ambos para que después volvamos a los puntos originales del programa mira eh, justamente estábamos hablando de este tema de modernización del estado producto de la enorme posibilidad que hoy día ofrece la revolución digital para cambiar muchas formas del estado y eh, que son formas urgentes de cambiar eh, por los fenómenos que estamos viviendo. O sea, por un lado, siempre se, se plantea esta idea de, bueno, es que invertir, invertir, no gastar, invertir, invertir en ciencia, tecnología innovación compite con otros temas. Y claro, es cierto, si uno lo ve así en el corto plazo, puede ser. Fíjate que nosotros en el Consejo eh, invitamos a dos expresidentes, al presidente Lago y al presidente Piñera, en su minuto, a conversar con los consejeros, con el Consejo Nacional de Innovación, para entender... <coughs> Ellos son parte de nuestros clientes, ¿no? Las presidentes. Entonces, bueno, ¿qué esperan finalmente? Y una de las cosas que fue notable en la coincidencia y la reflexión era decir, bueno, nosotros como presidentes, como, como, como que estamos en el día a día del mundo de la política, necesitamos hacernos cargo de problemas que son urgentes, que son relevantes. Como decía Alejandra, bueno, los temas de salud, el tema de educación, etc. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer este mundo para solucionar, por ejemplo, temas como la salud, etc.? Y ahí es donde tú dices, bueno, claro, la telemedicina permite reducir enormemente los costos, pero permite varias cosas más. Permite que una persona no se tenga que desplazar necesariamente lejos. Permite lidiar con el tema de que, claro, invertir en un hospital es una enorme inversión, pero el problema no para ahí. ¿Cómo yo llevo médicos, enfermeras, a lugares cada vez más remotos? Entonces tú dices, bueno, la revolución digital te ofrece una enorme oportunidad. Pero significa cambiar muy fuertemente formas de hacer las cosas. El problema no es tecnológico a la larga. El problema es de organización, social, cultural, de política, Pero hay una enorme posibilidad. Entonces, hay muchas cosas que la nueva revolución digital le ofrece al Estado. También, por ejemplo, cambiar la relación que tenemos con la ciudadanía respecto a la elaboración de las políticas. El mundo vertical, el mundo este en el cual el, el Estado puede llegar y hacer comando y control, murió. Está muerto. Entonces, hoy día el mundo es, como decía Alejandra, horizontal, de redes, de colaboración. Entonces tenemos que ir a hacer un Estado colaborativo con la ciudadanía, mucho más abierto, en que la ciudadanía, como dice Alejandra, también coopera desde su propia creatividad, pero además definiendo ella misma cuáles son su, realmente sus problemas. Entonces, hay un espacio, es un espacio que obviamente requiere ajustes, requiere ajustes culturales, requiere... Pero hay una enorme oportunidad y, y, y Chile ha demostrado que tiene capacidades para hacerlo. Es, es, es la, la, la angustia que dices tú, junto con el optimismo que se nos produce Alejandra Guamí, y que nosotros convivimos con ese mundo que está emergiendo. Lo vemos. O sea, nos toca por, nuestro, por nuestra pega contactarte con toda esa novedad. Entonces tú dices, la angustia que se produce es ¿por qué esto no, no le damos más fuerza? ¿Por qué no cambiamos las cosas para que...? ¿sí? Eh, no sé bueno eso eso es como tal, tal cual o sea, es así no es cierto es eh, uno ve un mundo fantástico lo que pasa es que Alejandro. en verdad uno ve o sea primero que estamos súper atrasados o sea uh -huh. para hoy día existen tecnologías para solucionar cientos de cosas que podríamos hacer mucho más barato mucho más eficiente mucho más efectiva pero el no dejar de hacer las cosas como se han hecho ha sido un problema, que es un cambio cultural. cultural. Y entendemos que es un cambio cultural muy profundo y que a mucha gente le complica que le cambien las cosas, porque cuando uno está acostumbrado toda la vida a hacer las cosas de una manera y realmente esto implica cambios bien definitivos de, de cómo se pueden hacer ciertas cosas, pero también implica que podemos solucionar tantos problemas que hoy día tiene y acompañar al Estado en que vaya solucionando problemas, o sea ir sacando soluciones. Yo, yo hay una... En Estados Unidos hicieron una especie como de política pública o que se llama, en el fondo, se llama Pay for Success, en el fondo que te pagan por éxito donde cualquier emprendedor puede venir y proponerle una idea al Estado que si le ahorra plata se lleva un porcentaje del ahorro. Está como un Entonces, localizado. claro, la japonesa ¿no? sí, brillante. Claro, claro. Entonces viene y le dice, mire, señor, yo le ahorro en problema de salud, yo le pongo en todas las municipalidades, no sé, una caja con doctores a distancia y le ahorro tanto, porque esto a usted le cuesta tanto, yo le ahorro tanto, y si yo le muestro eso en el año, yo me quedo con un 30%, 40% de su claro. ahorro. Y si empezáramos a dejar que la gente proponga soluciones y no pensar que cuatro personas en una van a tener la solución, si eso no existe, lo que existe es prueba de error, lo que existe es que aprendamos, que probemos y digamos, hay que aprender a probar cosas. Mm. Y obviamente el Estado por no equivocarse y que siempre ha tratado de tener un rol súper como como tratar de equivocarse lo menos posible, que es entendible, pero en el mundo de la innovación y para cambiar vamos a tener que probar, vamos a tener que dejar, vamos a tener que hacer prueba y error y entender que a veces no van a funcionar, pero cada vez que nos funcione algo y lo vayamos haciendo con cuidado y dejemos que terceros lo prueben, en el fondo podemos llegar a gigantes soluciones. Y por lo tanto yo creo que es vital que sí pongamos tema en la mesa, que pongamos el tema en la mesa de la era de la digitalización, de qué va a pasar con con estados o empresas que son muy grandes y que les va a costar mucho adaptarse a toda esta nueva era digital, a lo rápido que van las cosas. Cómo vamos a abrir los espacios para que esa idea ingeniosa de cómo podemos mejorar la salud que viene de, no sé, de una persona en E, en el fondo pueda llegar y quizás sea la mejor idea y no la tengamos ni uno de nosotros sentado en la mesa. O sea... Hay tanto por hacer, pero en lo que yo estoy positiva es que las tecnologías todas existen hoy día y que por Dios que hay gente que tiene ganas de ser parte de la solución y no parte del problema. ¿Pero qué nos Entonces, pasa? ¿O no, ¿Pero Gonzalo. qué nos pasa? Si, si, si lo que ustedes dicen es que para muchas de las cosas existen soluciones ya, mm -hmm. hoy. Y, y esto además tiene la gracia que hasta el fin del mundo seguiremos inventando soluciones para los nuevos problemas mm -hmm. que, que aún no podemos ni siquiera imaginar. Pero, ¿qué, ¿qué nos pasa? ¿Por qué por, esto es política también de lo que estamos hablando? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos detenemos? ¿Es un fenómeno cultural, ideológico? ¿Qué es lo que es? A mí, puedo partir, yo, a mí me da la impresión que estamos hablando muy poco del futuro y muy poco de soluciones. Estamos hablando solo del problema y el pasado. Entonces, está bien, problemas vamos a tener siempre. Siempre. Chile es un país increíble, nos falta mucho, tenemos que mejorar miles de cosas. Pero tenemos todo para hacerlo. En verdad, tenemos gente excepcional en Chile, tenemos un, un, un gobierno política bien estable. En el fondo mismo, en el mejor país de Latinoamérica. O sea, nadie que no venga a Chile no quede impactado con Chile, con todo lo que está pasando en Chile. Pero es cuando que los uno venga. y hablan mejor que nosotros. Oye, cuando de uno, nosotros, si uno, que nosotros. No, pero o sea. A mí me toca realmente estar Como con líderes, gente increíble claro afuera. Y me claro. dice, te juro me tocan comidas con gente excepcional de afuera, no voy a decir los nombres, pero muy conocido y vienen para acá y que les toca estar mucho en Latinoamérica. Y dice, no puedo creer lo pesimistas que son ustedes. No, no yo, en mi caso. No también, <ríe> Pero te prometo también. que el resto, o sea. Pero habrá algo de eso. No, lo que quiero decir es que si uno leyera el diario ese uno cree que está yendo en otro país porque en el fondo ve todo malo y, y, y no es real. Tenemos que valorar lo que ha pasado en Chile y también tenemos que entender que falta mucho por hacer. Pero en el mucho por hacer vámonos a las soluciones. Dijimos problemas y vamos a tener problemas Hoy día, mañana, pasado y vamos a seguir teniendo problemas Porque siempre van a aparecer cosas nuevas Porque siempre se puede mejorar y esa es la idea Pero cómo, cómo, Pero... cómo, romper, cómo romper eso Si es que cierto lo que, que tú dices política... Por eso es diario este de elecciones De que hubiese, no sé un, en Parte de nuestra identidad Inscrito en nuestro, en nuestro genes una, una, Un pesimismo Sin embargo somos capaces de levantarnos Frente a la tragedia Lo que es una paradoja Sí. ¿Mm? Yo decir Porque que... somos somos capaces frente a cada tragedia de ponernos de pie y sin embargo somos pesimistas en lo otro. Eso es una paradoja. Totalmente. Yo yo bueno yo creo que desde el mundo de emprendimiento como yo no estoy metida en el mundo político pero entiendo que es un tema que tenemos que trabajar todos juntos y yo trabajo mucho muy de cerca con, con bueno para que hablar o comisiones y estoy todo lo que puedo también en, ese, en, esa, en, ese, en el trabajar juntos público-privado. Pero los emprendedores, lo que ha pasado con todo este emprendimiento social es que los tipos empezaron a tomar problemas sociales y buscaron soluciones sin ir con el Estado muchas veces, porque en el fondo es más rápido. Porque esperar que te den el permiso, que, que estén dispuestos a aprobar cosas, empieza a ser muy lento, se complejiza y ahí hay un tema que tenemos que hablar. Es, bueno, pero y, y, que no se me olvide, porque el laboratorio gobierno que lo hizo este gobierno, que es un laboratorio gobierno que hizo eso, abrió problemas públicos, ellos partieron igual haciendo una primera gran. Sí, Juan apertura. Felipe ha hecho un, un gran Realmente, trabajo ahí. Mira, eh, yo creo que un problema que tenemos, o sea, tenemos varios problemas, ciertamente todos estos ancestros legalistas, ¿no? Pero eh, además es el imperio del miedo. Eh, y el imperio del MEO con razones muy poderosas por parte de los servidores públicos. Porque claro, si tú cometes un error, te puedes convertir no solo en alguien que hizo un error, sino que en alguien que es perseguido y denostado públicamente. Entonces la tendencia cada vez más es ir precisamente a refugiarse en las zonas de confort. Eso pasa en el Estado y pasa también, como decía Alejandra, en las grandes empresas. Yo creo que eso... ...tú tienes que empezar a instalar formas distintas de hacerlo. Entonces, aquí como yo voy a comer, voy a vender mi producto. Entonces, <risa> en la estrategia, nosotros tenemos cinco propuestas. Yo ya he mencionado de contrabando, no, pero, pero, un par. pero hay completo, una que apunta a esto, ¿Cuál? Que tiene que ver con lo siguiente. El Estado muchas veces le da la espalda al conocimiento que el mismo financia, a la innovación que el mismo financia. El Estado el gran financista de las universidades, sí. de los centros de investigación, sí. del emprendimiento, etc. de muchas cosas, O sea, no, no, sí, no claro. del emprendimiento, pero ayuda a eso. No, pero... Y sin embargo no lo aprovecha. Entonces nosotros lo que le estamos planteando es decir, mire, pasemos a un Estado más inteligente. Y decimos, mire, que todo ministerio, Obligatoriamente tenga que destinar el equivalente al 2% de lo que se gasta en bienes y servicios de consumo a establecer programas de investigación, desarrollo e innovación que tengan, sin embargo, horizontes de tres o más años plazo. Para darle espacio a la gente para experimentar, etcétera, pero para unirse con lo, que, lo mejor del talento nacional. Pero con programas y temas definidos por un, una suerte de consejo en que participa la sociedad civil, el mundo científico ex autoridades de distintos signos y qué, qué, cuál, es, cuál es la magia que yo tengo mencionábamos recién un caso de Estados Unidos fíjate que yo hace algún tiempo vi como el Ministerio de Obras Públicas de Estados Unidos se había unido con la Academia de Ingeniería de Estados Unidos y lo que estaban haciendo era revisar el tema de los puentes y los pilares ¿dónde están construidos los pilares los puentes? por una razón muy simple con el cambio climático, cambio global los cauces de los ríos están sujetos a eventos cada vez más extremos. Entonces ya el cauce no era el que tú tenías planificado. Se enancha. Entonces tú dices, bueno, eso es algo que no te está ocurriendo en el cortísimo plazo. No es una emergencia, no es construir algo. Es una actividad de prevención y que requiere mucha movilización de capacidad científica. Etc. Entonces tú dices, ahí tienes un tema. O sea, ¿cómo yo logro hacer que un ministerio no esté mirando solo cuatro años, sino que mire más largo plazo? Entonces, uniéndolo con todo esto. Pero además, por ejemplo, haciendo lo que decía Alejandra. ¿Cómo yo hago que en el Ministerio de Salud o en otro ministerio, tú incorpores la capacidad de emprendimiento e innovación que tiene la sociedad? Entonces, bueno, a través de una medida de esta naturaleza. O sea, empujemos, pero hagámoslo también, no como una, un espacio burocrático, sino como un espacio en que se acepte que tú puedes equivocarte. Si uno no se equivoca, quiere decir que realmente no está arriesgando. Es muy evidente, ¿no es cierto? Y nosotros estamos penalizando que la gente se arriesgue. Entonces yo creo que hay que ir generando el espacio a esa. Y en el mundo más en el mundo privado, la empresa más grande es más parecida al Estado y el más pequeño es el que pasa el que, el que el puede más... aceptar mejor el error. El que mejor se adapta, no, nunca han escuchado. Eh... Quiero tomar el punto, Gonzalo, porque no puedo estar más de acuerdo. También como estamos muy críticos como sociedad y como que este hizo no sé qué y el otro y siempre buscando la parte mala en vez de ver lo bueno, que, que yo creo que nos está haciendo mucho daño, estamos haciendo que todos los líderes en el orden de público, privado, grandes empresarios, grandes políticos, todo, nadie se atreva a tomar decisiones porque hacer cosas nuevas significa equivocarse. O sea, no, no puedes evitarlo. No, es imposible hacer innovación sin errores. No, no, no, no se, hay. No, o sea, no, no. Si alguien te promete eso, no, no. por favor. Ese, ese sí, no, no existe. No, o sea, la única manera de hacer innovación es prueba y error. Prueba y error. Pero hay que hacerla lo más rápido y barato posible. Y por lo, por lo mismo mejor dejar a emprendedores y otros que lo hagan. Y no necesariamente hacer, hacerlo uno mismo dentro de la empresa o dentro del Estado. Pero el, el tema es que... Cuando estamos cuestionando y criticando y buscándole todo el rato qué hizo, dónde se equivocó, obviamente tenemos líderes que no están dispuestos a tomar decisiones que por tratar de hacerlo bien, por tratar de hacer un cambio, en equivocarse le puede costar un muy mal rato y obviamente cosas en las que nadie se quisiera o quisiera estar involucrado como... En, entonces, también tenemos que entender que es muy importante que acompañemos a los líderes, que, que, que seamos parte de, de acompañarlos en un proceso de que podamos hacer un cambio. Porque si no podemos tener todas estas tecnologías... Hay gente, hoy día hay gente que lo hace. Hoy día podríamos cambiar salud, miles egos cosas en salud en una patada. ¿no? Y no, tú lo sabes, sí, o sea, sí, sí, lo vemos. Supuesto, o sea, yo totalmente. tengo gente en el maker haciendo... Las tecnologías existen, la gente está... Eso está. Es más barato hacerlo como lo hacemos hoy día. En el fondo podemos cambiar tantas cosas. En educación también podríamos hacer educación mucho más interactiva. O sea... Hay tanto que podemos hacer, pero para eso hay que tomar riesgo y hay que jugársela y hay que, en el fondo, tomar desafíos. La pregunta es, ¿los líderes los estamos acompañando lo suficiente para que puedan tomar esos desafíos? También en las universidades, ¿cómo están? Porque tú me preguntas por la empresa privada. Yo te pregunto, la empresa privada yo creo que es la que mejor puede andar un poco dentro de todo. Y entiendo que los empresarios están dándose cuenta cada vez más que tienen que tomar decisiones, hacer cambio, involucrar al resto. Pero la pregunta es, ¿cómo lo están haciendo las universidades? Yo creo que. Claro, claro. Ya, porque si no ven Estado, claro, claro. si la cara la empresa. Eh, sí, como, como, la, como la universidad, como la universidad eh, eh, es universal, digamos. Tiene de todo. Tiene, tienes, tiene, tiene submundos conservadores. Y también tiene zonas de exploración infinita, digamos, de, de los que van abriendo fronteras, los tiene a todos, digamos, y tiene exigencias múltiples del que quiere que alguien sea el super profesor que es capaz de hacer todo y el que logra entender que alguien puede ser extraordinario en una sola cosa, mientras otro cubre la otra parte, y, y, y van actuando coordinadamente. Yo creo que el, el, el ejemplo que tú pusiste hace largo rato atrás, de, de la astronomía, por ejemplo, mm. es un caso ejemplar para Chile. Una, una, estamos a principios de los 90 en las primeras negociaciones con, con, con, con el observatorio, sí. de, con eso, sí, ¿no? eso. europeo... Eh, un amigo mío participó de eso así que yo tengo nociones de esas conversaciones y de los porcentajes reservados para Chile cuando no había astrónomos suficientes para el uso de tal tiempo imagínense lo que es hoy esto lleva ¿Ah? un espacio en que incluso se están generando marginalmente todavía pero temas tecnológicos desde Chile porque tienen claro. que apoyar la mantención claro. porque se te abren oportunidades porque están acá, porque los conocen mejor porque hay mucha gente que se ha entrenado Exacto. No es Exacto. interesante. Y todo el Exacto. tema del de manejo de datos. Pero también todo el tema, aquí yo quiero poner los demás problemas a la educación también, porque igual la educación está cambiando muy fuerte. El empleo va a cambiar totalmente como lo conocemos. Sí, claro. Carreras que gente está estudiando hoy día van a salir y no van a tener así, dónde trabajar. Así. Y la pregunta, ¿se lo están cuestionando en las universidades? Pero en serio, así como, ¿qué vamos a hacer? Porque hoy día técnicamente uno debería enseñar a las personas que sean capaces de ir a buscar oportunidades y quizá una persona va a trabajar entre o cuatro cosas en su vida. No neces ya nadie va a entrar en una empresa y a trabajar 40 años. Eso no existe. O sea, existe muy poco. Pero si bueno, hay escuelas gente. universitarias y de muchas universidades que pertenecen a un área eh, bastante específica, digamos, de las profesiones que no es el caso mencionarlas aquí, pero que fluyen así en los cuales ese pensamiento está. O sea, nos, yo pertenezco a una generación formada para ser empleado, uh -huh. con, con, con toda la dignidad de vida y de, un, y de una clase media emergente que construye un país, digamos. Emergente no existía la palabra en esa época. Sería la, la que le da sustento y fuerza al país para la movilidad social pero eso existe y, y, y, y se imaginan cosas eh, eh, y uno y no, puede practicar no hay imaginación yo creo que hay grandes y estudios practicar, que lo muestran sí. y, y practicar eh, y la otra cosa, yo en materia de educación, voy a decir una, una cosa que, que puede ser muy objetada por muchos, digamos. Yo creo que Chile ha hecho más en educación que lo que nosotros imaginamos, que nosotros somos, somos más especialistas en demostrar los fracasos que han habido en educación y no los progresos, estando contigo en que tenemos que explorar muchísimo más. Y que además este tema será hecho en esta sala, si está, está aún en pie en un siglo que no sé cuál es, la conversación va a seguir siendo también sí, sí, cómo educación. cambiamos la educación, cómo mejoramos. Si eso lo hacen, es los que permanente. nosotros ponemos primero en la lista se están haciendo la misma pregunta. Sí, ¿Mm? eso es verdad. La misma pregunta. No, pero es vital. Nadie dice que no se haya esto increíble. De hecho, tenemos claro. las mejores universidades de la región. Sí, claro. Chile la lleva en muchas cosas. Lo que quiero decir es como, está bien, y como somos los mejores de la región y como podemos ser los mejores del mundo, porque también nunca nos hemos planteado si sí. vivimos pensando que América lo puede hacer mejor que nosotros sí. o que no sé quién. Cuando Gonzalo sabe, cuando está trabajando sí. en innovación en este país, que nosotros podríamos liderar el mundo en muchas áreas porque tenemos gente muy capaz. Sí. Está más que he mostrado Aravena, compañía Oscar en, Inno... sí, claro. o sea, en en el área creativa y en el área en, en todos los Y de personas desconocidas. Sí, Cesar, es que o sea, no, miles, pero lo que quiero decir es ¿por qué no somos los primeros a empezar a cuestionarnos cómo es la educación del futuro con esta era digital? Porque igual sí, hay claro. un cambio profundo que no era antes antes venía todo más lento la era digital igual cambia la manera en cómo, cómo sí. nos relacionamos sí, yo tengo un sí. espacio que se llama Maker Space que está en el IFTA sí. en Italia donde todos son profesores y alumnos todos pueden enseñar sí. algo y el profesor es un tipo que hace las cosas y como es experto en un tema ese tipo es capaz de enseñar lo que él sabe y después viene otro y es capaz de enseñar lo que y el, la colaboración y cómo el profesor acompaña en el proceso. Se nos ha ido el tiempo. Ah, sí. Bueno, ahí quedamos, pero es que ya, es un tema... Ahí. No, lo que pasa es que tú, tú colocaste otro tema que es para largo rato. Sí, para, para otra conversación. Para otra sí, sí, conversación que ¿eh? tiene que ver de cómo generamos reglas, pero las estamos generando para el pasado. No estamos incluyendo todo lo que ustedes dos han dicho esta mañana, este momento, no importa la hora. Eh, eh, aquí. ¿Se ve? No. Estamos pensando y legislando. Estamos reglamentando para un pasado que ya se nos fue, pero que no incluye estas cosas. Y, y esto. Cantidad, incluye... Oye, la cantidad de dilemas éticos que nos traen las nuevas tecnologías da mm. para otra conversación ¿Qué? enorme. Así Entonces. Yo quiero agradecerles mucho la participación de ustedes, entusiasma mucho. Yo espero que a ustedes les haya pasado lo mismo. Pero dejémoslo como abrir una puerta. ¿Mm? Dejémoslo como abrir una puerta. Y si hay eh, una, una, una pregunta que nazca en cada uno de nosotros, eh, hemos hecho algo importante. Eh, eh, como yo venía de Valparaíso a, a, a grabar con ustedes este programa para ustedes... Eh, estaba le, Leí, eh, yo sigo en, en Twitter a, a Borges, ¿no? eh, que, que hay un grupo de sus seguidores en Argentina que envía diariamente, ¿no es cierto?, algunos versos o palabras de él. Entonces, anoté estas, con que vamos a terminar el programa, eh, que, que podrían interpretar lo que, hemos, lo que ustedes han hecho en esta mañana. Dice, dice, dice él que no hay acto que no sea coronación de una infinita serie de causas. Esta conversación es una coronación de una infinita serie de causas y que sean ustedes o lo que, sea, lo que hacen un manantial de una infinita serie de efectos. ¿Mm? Bueno, entonces, sí. ¿viste? Es como, entonces podríamos, podríamos convocar al país en este momento, a un día, un solo día, de los tantos días que tenemos para tantas cosas, a un solo día en que nos comprometamos todos, a, como al día de la esperanza de solo hablar y reconocer, eh, no lo que somos, lo que tú eres. ¿Mm? Sería como un juego en que la regla de oro es solo reconocer de forma esperanzadora, lo que los otros son. Muy buena idea. ¿No? Sí. Gracias.